La mañana de este martes fue trasladado al cuartel de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís el nombrado Manuel Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glot, quien a su vez negó las acusaciones en su contra. Es señalado por las autoridades del orden como el responsable de contactar a unos supuestos sicarios, donde en hechos por separado perdieron la vida los nombrados Enrique García, alias Quiquito, y Sífora si Joanca Rosario Ten, esta última fue ultimada cuando se dirigía a su lugar de trabajo el día 18 de mayo del año 2020 en la comunidad de Mirabel. A, a, la, a los familiares de esa persona que averigüen bien que están buscando el muerto río arriba, el río abajo que se busca los ahogados. ¿Dónde te encontraste? tú eh, En mi casa con mis hijos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no, eh, eh, con Caloía, que éramos enemigos. enemigos Enemigo, el enemigo ¿En sí. Por eso es el que tiempo, me acusaba. Que están... ¿Tú has tenido vinculado también a este mismo caso? ¿Qué vínculo tenías? Ninguno, ninguno. ¿Tú eres sí. el enemigo de ganito Díaz? Sí, personal, enemigo personal. ¿Por eso que te quiere involucrar en este sí, caso? Sí, por eso que me quiere involucrar en este caso. Por eso me involucró. Pero yo soy inocente. ¿Por qué no te entregado? ¿Te Porque te tenía miedo por mi vida. Me, dondequiera que llegaban decían que me iban a matar. Mi familia tenía miedo que me mataran y yo también. ¿Tú conocías a no conocía a Suri. ¿Qué vínculo tienes tú con ese, ese dueño de Caja este Terreno? Ninguno. Yo tengo vínculo que trabajo con Wandy López. Yo soy trabajador de Wandy López, una rencal. ¿Quién es Wandy López? Eh, la persona que Natalie le debe y no le quiere pagar. NTN. Arismendi la Antigua.